En la medida que empieces a desarrollar tus propias aplicaciones vas a notar que es muy común que tengas la necesidad de reusar el código que venís definiendo. Ya no tanto dentro de del, la misma aplicación o del mismo archivo inclusive, sino a lo largo de diferentes aplicaciones. A esta práctica se la conoce con el nombre de librerías, aunque en realidad el término correcto debería ser bibliotecas. Una primera aproximación a esto, que le surge a casi cualquiera que, que comienza, es la idea de tomar el código que ya se escribió, copiarlo y pegarlo en un nuevo programa. La verdad es que esto no es una muy buena idea, por una razón simple, de que cada vez que el código va evolucionando, por ejemplo porque encontrás errores que antes no habías visto, o simplemente encontrás una nueva forma de resolver un problema, bueno, nada, simplemente como son todas copias, tenés que aplicar el mismo cambio en todos los lugares donde el código haya sido pegado. De hecho, PHP te permite hacer una forma de una especie de copy and paste, pero un poquitito más sofisticado como para justamente lograr el efecto buscado sin sufrir, por lo menos en tan gran medida, las consecuencias. Imagínate que la cantidad de copias que se han hecho de un determinado código es realmente grande. Y luego se encuentra una sutil diferencia. Bueno, imagínate que encontrar de todas las copias que hay dando vueltas cuál es aquella diferente no es tarea sencilla. Bueno, en este caso tal vez sí, pero es una representación gráfica nomás. Existen cuatro modos distintos de incluir un código un pedazo de código de otro archivo dentro de un archivo PHP. La primera es include. La segunda es REQUIRE, después tenés las versiones INCLUDE ONES y REQUIRE ONES. Seguramente al principio te va a parecer que alguna está de más, pero créeme, todas tienen sentido. Acá te muestro un pequeño cuadro que te puede orientar como para entender qué es lo que pasa y cuáles son las diferencias entre una y la otra. Cualquiera de estas, INCLUDE REQUIRE, INCLUDE ONES o REQUIRE ONES, todas son como si fueran funciones que reciben un único parámetro, que es el archivo que se quiere incluir. El archivo es la ruta completa. Lo que diferencia Include de Require es qué sucede si ese archivo no se encuentra. En Include lo que hace es si el archivo no se encuentra, simplemente emite una advertencia, un warning, pero el programa continúa. En cambio, Require, si no encuentra el archivo que se está buscando, corta la ejecución completamente. Luego, la diferencia entre Include e Include Once es que el intento de inclusión del archivo se realiza una única vez. Es decir, si aparecen dos sentencias include once, el archivo solamente se va a incluir una vez. En cambio, si aparecieran dos sentencias include, se va a incluir dos veces, generando por el código duplicado o... Bueno, como te decía, hay usos para todas, con lo cual queda en vos decidir en cada caso cuál es la que te conviene usar. Este es un ejemplo de, de código que utiliza un require. Fíjate cómo se trata de dos archivos separados. Uno es programa.php y el otro es libgenial.php. El archivo lib es un archivo de librería que, como podés ver, lo único que hace es definir una función, pero no genera ningún código no sé, ejecutable por sí mismo. Lo que hace programa.php es, primero, requerir la inclusión de este archivo libgenial.php y luego, como podrás notar, hace una llamada a la función función genial, que no está definida en programa.php, sino que está definida en libgenial.php. Como en este caso usamos require, si no tuviéramos acceso, o por ejemplo no pudiéramos leer, o por la razón que fuera, no se pudiera incluir el archivo libgenial, el programa terminaría cortándose inmediatamente.